semana Muy buenos días. Soy el Teniente Coronel Mario Escobar, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestros, Extorsiones, Desaparecidos, Dinaset. Para mí es rato dirigirme a la comunidad y sobre todo, de acuerdo a lo que se ha explicado y tiene conocimiento en nuestra comunidad del plan de búsqueda de los requeridos por sicariato en nuestro territorio de Quevedo que fue publicado el 24 de enero. Hasta el momento ha transcurrido un mes y tenemos dos requeridos que ya han sido detenidos y puestos a órdenes de autoridad competente. El primero es García Dávila Jefferson Stalin. Él fue hace dos semanas. Y el día de ayer, el requerido que fue detenido es Veloz López Richard Gabriel. Es muy importante indicar y destacar que estas personas, una vez que dentro de la investigación se ha demostrado ante la autoridad competente la responsabilidad que tiene en el hecho criminal la autoridad ha girado la respectiva orden de detención para esta persona ella cometió, cometió un hecho criminal el 25 de julio del 2021 aproximadamente a las 15 horas la víctima fue el ciudadano Vera Batioja William Israel este tema y cómo la policía está trabajando, es conjuntamente con el apoyo de la comunidad. Agradecemos a la comunidad y hasta el momento saben que toda información que nos entregan es reservada, es procesada y en muchos casos, acorde a lo que está estipulado con el plan de recompensas, la información es pagada. Agradecemos y reiteramos a la ciudadanía para que tenga la confianza y nos siga entregando la información muy valiosa para dar y localizar a todas estas personas que están dentro del plan de búsqueda y son quienes han puesto en zozobra a nuestro querido Quevedo, que desde ahora les garantizamos, y acorde a lo que está la intervención de las unidades de investigación e inteligencia, en todos los operativos nocturnos que estamos realizando, acorde a la georreferenciación y lugares que nos han indicado que posiblemente se encuentran las personas que queremos encontrar y tienen orden de detención. Hemos ido, hemos cumplido y la ciudad, la ciudadanía y la comunidad es quien es nuestra veedora porque son los testigos de todos los procedimientos de todo lo que estamos registrando personas, vehículos, vehículos en los lugares álgidos que nos han indicado. En este momento le voy a dar la palabra al señor Teniente Coronel Darwin Guevara para que les pueda explicar cómo estamos articulados la parte preventiva y la parte de investigación para beneficio de nuestra comunidad de Quevedo con toda la productividad de los operativos y en especial va a topar el tema del anillo vial y cómo existe ya una línea de tiempo de que no hemos tenido eventos de robos y asaltos en carreteras. con bueno, días mi tete coronel, Mario Escobar, jefe personal de la DINACES, eh, buenos días a los distinguidos medios de comunicación. Sí, efectivamente, como mi coronel bien lo, lo señala, pues vamos a hacer un, un pequeño... Eh, análisis de lo ocurrido durante la semana, en este caso del 7 al 13 de febrero. Bueno, como distrito Quevedo eh, hemos tenido importantes detenciones en la semana eh, que ha transcurrido con un total de 11 detenidos por diferentes causas y delitos. Como ustedes conocen, eh, tuvimos la aprehensión de tres personas. Eh, dentro de ellas también había un servidor eh, policial, un servidor, perdón, un servidor militar de servicio activo quienes también fueron puestos a órdenes de autoridades competentes, se les encontró con armas de fuego. De igual manera, se ha realizado la aprehensión de nueve, de nueve armas de fuego durante esta semana. Esto eh, quiere decir que se ha sacado de circulación estas nueve armas letales, las cuales hubieran sido eh, cometidas, eh, utilizadas para cometer varios delitos. Ustedes comprenderán que semana a semana se les está indicando que es una, una cantidad bastante alta, bastante considerable. Que cada semana se cogen armas acá en Quevedo. Esta semana hemos tenido una buena productividad con nueve armas de fuego, evitándose así unas nueve posibles muertes violentas. 68 municiones decomisadas. En el tema de vehículos recuperados hemos recuperado dos vehículos y tres motocicletas. De parte de la equipatura Antinarcóticos tenemos la aprehensión de un ciudadano y de igual manera 36 gramos de, de cocaína y 30, tre, 13 gramos de marihuana, da un total de 49 gramos. Ese es más o menos un resumen de lo que es, en productividad el distrito Quevedo ha realizado durante esta semana. Como bien lo decía mi teniente coronel Escobar, y como ustedes conocen, eh, nosotros como policía preventiva, eh, conjuntamente con el eje investigativo, estamos trabajando sobre el tema del anillo vial. Eh, son aproximadamente 33 kilómetros que tenemos en el sitio eh, que estamos cubriendo. Eh, la semana pasada integramos la primera mesa técnica de seguridad, con presencia de las autoridades de acá del de Cantón Quevedo y también estuvieron presentes los señores del CENEL, con quien se va a trabajar en este tema para en estos meses empezar con el alumbramiento también de este anillo vial, que la gran mayoría del anillo está totalmente eh, sin iluminación, lo que esto nos genera una percepción de inseguridad en el sitio. Vuelvo y repito, la situación operativa, pues estamos realizando constantes de patrullajes con las diferentes unidades, tenemos eh, servicios que sacamos en la noche a reforzar este anillo vial. Y en estos días, eh, como indica Micronel, en la línea de tiempo no hemos tenido eventos de importancia en estos lugares. Sin embargo, el eje investigativo está ya trabajando en las bandas que se dedican a colocar troncos, que se dedican a ubicar obstáculos a fin de que el transporte pesado y el transporte de pasajeros pues obviamente se detengan y sean objetos de asaltos en el anillo vial. Es por eso que se han tomado todas estas medidas. Y vuelvo y repito, también aplicando la, la táctica situacional ambiental, pues obviamente queremos iluminar queremos iluminar el anillo vial para que de esta manera no se tenga esa percepción de inseguridad en los 33.3 kilómetros que aproximadamente tiene el anillo vial. Obviamente esto estamos a la espera ya de que el CENEL nos confirme, eh, necesitamos una autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para iniciar con una primera etapa de este proceso. Ese es en cuanto se nos puede indicar de los trabajos que se realizaron a nivel del distrito que ve. Coronel Escobar, una consulta. El día de la prisión del sujeto, que detalladamente de los más buscados, ¿fue por una llamada telefónica y recompensa o fue por el trabajo investigativo que despliega la Policía Nacional? Ya. El tema de la operatividad para detener al señor Vélez López Richard Rabiel se da por un sinnúmero de llamadas. Hemos estado procesando la información durante cinco días, información referente a este requerido, hasta que nos indican que posiblemente él va a circular por una determinada vía. Es así que se accionan la parte preventiva e investigativa. Teníamos cuatro posibles rutas. En las cuatro posibles rutas empezó la movilización para poder intervenir a todas las personas. Solo conocíamos que él iba a circular en una motocicleta. Es así que personal de El GOM fue en el sector de responsabilidad quien da el positivo hacia la identificación de la persona requerida. Pero es gracias al apoyo de la comunidad de Quevedo. Que el... Gracias. En torno a las dos, eh, al, al hecho ocurrido el día de ayer donde tenemos un asesinato múltiple de dos personas. Eh, tengo a bien indicar para toda la comunidad, lo primero, esto ocurrió en un espacio privado, en el interior de un domicilio. Si bien estaban tres personas, les puedo adelantar, pese a que todavía estamos y seguimos trabajando en flagrancia, que tenemos una línea de investigación, eh, dentro de las tres personas, esta era una, un atentado, una muerte selectiva, iba dirigido y tenemos ya todos los elementos de convicción hacia una de las tres personas lastimosamente el daño colateral como hemos conversado y ustedes tienen conocimiento llevó al fallecimiento de otra persona y a que una tercera queda quede herida tenemos ya la línea de investigación como yo les reitero seguimos trabajando en flagrancia y esperamos darles los resultados acorde a cómo pueda fluir el trabajo y las diligencias conjuntamente con fiscalía este es el soporte de la investigación de campo que realiza la, la policía a través de la DINACER, conjuntamente con Fiscalía, que las diligencias nos atiendan, fluyan, para poder dar localizar y detener a los autores de este hecho. ¿Cómo fue, eh, ¿Los asesinos lograron ingresar a la casa o desde afuera? Ya, por todos los indicios balísticos que tenemos en el lugar, lo, la persona que cometió este hecho, el victimario, no ingresó desde la parte externa a través de una reja, él pudo realizar los disparos para atentar contra la vida de las personas. De los dos fallecidos, es decir, uno es colateral, una persona no tenía nada que ver con el asunto... Efectivamente, tenemos una muerte colateral, un herido colateral, porque la víctima selectiva era una persona. ¿Tiene antecedentes ¿Se penales alguna de las personas que fueron...? No, no tienen antecedentes... Eh... ¿Cuál ¿Tiene era la colateral? Eh, dentro de esto todavía seguimos en la, en la investigación, estamos todavía en delitos flagrantes, por eso que no puedo llegar a dar mayor tipo de información sí, eh, es por eso pero eh, lo que sí les puedo indicar es que la muerte era selectiva hacia una de ellas, una selectiva y las dos personas colaterales lastimosamente el otro colateral falleció ¿Qué tipo de arma usaron y cuántos de impacto balístico? Sí, de esto tenemos, en el lugar hemos encontrado 25 indicios balísticos y son armas eh, 9 milímetros Cuando usted habla de líneas de investigación nos referimos a que hay tantos delitos y a los no. podemos estar hablando? Sí, cuando yo le hablo de una línea de investigación en el delito de homicidio asesinato, quiere decir que con todos los indicios fuentes que trabaja y maneja la DINASED podemos orientar a que nos está indicando los responsables del hecho o sea, la línea de investigación me orienta a que Hacia dónde va el responsable de este hecho? De dónde vino la cabeza, quién dispone y quienes ejecutan? Porque aquí entró una motocicleta fácilmente y hay medios para poder ubicar, localizar que las unidades en este momento, como estamos en Florencia, continuamos trabajando desde el día de hoy. ¿No va a sí, uno de los va a familiares del payo. Cámara, del de en en cámara de seguridad del sector, sí. O sea, sí, tenemos, tenemos, gracias a la comunidad, mucha información. Coronel, era, era eh, la sexta vez que atentaban contra una de las personas que fallecieron el día de ayer en el, asistado, en el sector. Eh, tenemos confirmado y por que la policía ha asistido en primera instancia a dar el auxilio inmediato dos ocasiones. Pero lo que no se entiende es por qué no se ha impulsado el perjudicado ante una tentativa, ante un. debe acudir a fiscalía y colocar la denuncia para que se inicie una investigación lo cual nunca se dio. Hablamos del, del arquitecto, el señor Polo. ¿a, él, a él, él tenía ya...? Había... No, hablamos del, del fallecido, del señor Brian Burbano. ¿Cuántas personas habrían llegado al sitio y en qué se movilizaban? Al sitio, eh, según lo que vamos de la investigación, eh, tenemos ya considerado que ingresaron dos personas en una motocicleta. Este Coronel, ¿hubo colaboración por parte de las personas que estaban dentro de la vivienda o en los alrededores? ¿Sí colaboraron de pronto para... Poder también seguir en la investigación y conocer a ciencia cierta quiénes habían cometido este delito. Sí, tenemos la colaboración de las personas, de los vecinos y vemos que la comunidad hoy no está con ese temor ante los hechos delincuenciales. Nos están apoyando, nos están colaborando y eso es lo que aquí ante los medios podemos indicar que les damos las gracias. ¿Cuánta es la cifra de muertes violentas que van hasta el momento en el distrito o en Quevedo? No ya, las muertes violentas que tenemos actualmente en Quevedo son un total de 20 muertes violentas. De estas 20 muertes violentas tenemos 7 que han sido resueltas, tenemos 4 que están solicitadas órdenes de detención y tenemos 6 en las que tenemos línea de investigación. Seguimos trabajando para que la autoridad competente, una vez que entregamos todos los elementos de convicción puedan entregarnos las órdenes de detención. Este, coronel, muchísimas gracias. Yo sé que de pronto no es eh, jurisdicción de la provincia de Los Ríos, sin embargo hoy se suscitó un evento que ha concernado a todo el Ecuador. Dos personas han sido encontradas de manera violenta en Guayaquil. Acá en la provincia de Los Ríos no hay ningún tipo de ese caso. Sin embargo, ¿cuál es su perspectiva ante esta situación? Ya, yeah. Ante lo que acaba de acontecer, tenemos que darnos cuenta que muchas veces estas, estos grupos de delincuencia organizada replican, replican actos de otros lugares para generar el temor en la comunidad. Esta, este tema de haber colocado al cadáver en la posición dentro del puente, esto ya es una práctica en otros países. Lo que sí nos alerta aún más a la policía nacional para poder controlar y tomar las medidas de control tendientes a que logremos evitar este tipo de, de actitudes. ¿Y cómo es con el control y supervisión en las vías? Básicamente sería ese control. Sin embargo, acá en Quevedo se habla una estadística fuerte de 20 muertes violentas acá en la ciudad de Quevedo. Eh, la policía está resguardando igualmente la seguridad ciudadana, Pronto faltan policías. ¿Qué ocurre ante esa situación? Ya, pero ¿qué debemos explicar? En relación al tema de las muertes violentas, tuvimos un incremento en el mes de enero. Pero tenemos muchos hechos que se han dado a partir del 16 de enero. A partir del 16 de enero se ha conformado una unidad especializada de intervención aquí en la ciudad de Quevedo, que es un distrito priorizado. Se han articulado la parte preventiva, la de investigación e inteligencia. Hemos sacado del anonimato a todos los sicarios que causan zozobra en el territorio de Quevedo. Hemos dado un duro golpe a la cabeza de la organización de los lobos. Seguimos realizando los operativos de control. La comunidad que es parte de la seguridad nos está apoyando. Y hoy vemos que hemos dado un quiebre al tema de las muertes violentas en el distrito de Quevedo. En otro tema, en el cantón Ventanas encontraron, eh, encontraron a, un, a un menor, a un feto dentro del hospital. Hasta el momento, el, ¿la policía conoce algo sobre esto? Sí, se ha logrado avanzar en el eh, La policía, a través de la DINASED, realiza el levantamiento del, del neonato. Eso. ¿Qué necesitamos? Hasta el momento no podemos hablar, porque lo primero. Se necesita realizar las actividades pertinentes ante la autoridad judicial para que autorice realizar la autopsia médico legal y conocer la causa de muerte del, de neonato. del neonato. En este momento no, pero lo que sí fue encontrado en el basurero del, de un centro hospitalario. Ojo con eso. Se están verificando eh, las personas, el guardia, eh, se lucubraba que ingresaron a alguien con una funda negra a, a dejarlo ahí y todo eso simplemente son elucuraciones. la investigación no no, no no tiene esa arista esa línea de investigación se, se, se habla de que estaba aparentemente degollado no, no, no, no. lo que estaba lo que malinterpretan es si sí estaba con sangre entonces está en el cuerpo y obviamente cuando se le moviliza tiende a dejar como línea pero no le podemos hablar de degollamientos no, nada de eso ¿Pero heridas en el No, hoy. no, no presenta. Ya una vez verificado y cuando le hacen el aseo, entonces esperamos que a la autopsia médico legal. Quizás ahí en el hospital información de que alguna madre le no sé es, que a luz. Toda esa información ya nos van a entregar con la disposición de Fiscalía, para que se pueda así dar de manera fehaciente lo ocurrido en torno a este neonato. ¿Algún otro elemento para esta investigación? se haya encontrado eh... Sí se tiene registros de las personas que ingresaron embarazadas. Tenemos sí hay mucha información por procesar, pero esto nos deben entregar a través de fiscalía. Entonces, sin embargo, sí se podría hablar de responsabilidades en el caso de llegar a encontrar personas que tienen que ser responsables de riesgo? Sí, si de ser el caso y la causa de muerte nos indiquen en el neonato que es una muerte violenta, sí debe existir una responsabilidad. ¿Y en este momento cómo se lo maneja? En este momento todavía recuerden que es una persona eh, que no ha nacido, pues no, ante la ley no es una persona, pero Fiscalía tiene que darnos la autorización para poder ingresar a hacer una autopsia lo primero, de ser muerte violenta debe existir ahí sí un responsable. Pero pensamos en todo caso que es un feto. Sí. Gracias a los de Les agradecemos tiempo. muchísimo. Gracias por su atención a ustedes. ¿Cuántos vamos en el ruidos?